Dirigentes populares pertenecientes al colectivo de organizaciones y el FLU denunciaron este jueves una supuesta persecución contra dirigentes que pertenecen a estas entidades al asegurar que pretende crear un expediente a uno de sus miembros mientras dejan en libertad a reconocidos delincuentes. Eh, está preso un compañero donde la policía le puso un revólver. Después de res, eh, resolver el problema... ...del revolver, ahora resulta que hay un nuevo expediente... ...donde lo incluyen y lo quieren vincular... ...con relación a un tiro que le dieron a un delincuente... ...que fue agredir en el sector de Mamatingó a un señor... ...y este señor en defensa propia, bueno, le dio un tiro... ...en ese sentido ahora quieren involucrar... ...a los compañeros que allí hacen vida... ...y que defienden este sector... ...mientras que a Junio Garata lo suelta... ...con mil expedientes... ...con personas que tienen tiros... ...que han matado... ...mientras Junio Garata con todo este puntuario... ...de delincuencia lo suelta... ...a los compañeros lo quieren criminalizar... En este orden, el vocero del colectivo de organizaciones populares en esta ciudad dijo próximamente realizarán una reunión para buscar una salida a lo que ha calificado de persecución contra sus miembros. Porque manifestaba la preocupación de la dirección del colectivo, porque con la situación que se da del compañero Monter y otros compañeros de la dirección del colectivo, se quiere repetir una práctica que creíamos ya superada. O de parte del gobierno central, a nivel, nos referimos a nivel político, o a nivel policial, hay un plan de prefabricarles expedientes a los dirigentes para limitarles o accionar en esta lucha que históricamente ha venido librando en San Francisco de Macorís este movimiento social y popular. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.